Si ven, hay un botoncito eh, que está a la derecha de iniciar video que se llama seguridad. Entonces necesito que hagan clic ahí ahora mismo. Exacto, y ahí van a ver que pone eh, permitir que los participantes, se dice, eh, compartir pantalla, chat, permitir que se cambien de nombre, reactivar el micrófono por ellos mismos, iniciar video. sí, donde al lado donde se habilitas y quitas la cámara, ahí hay un seguridad en, la verdad no sé cómo es en alemán, mi bien. Las personas que entran en la sala solamente pueden eh, escribir en el chat. Entonces, eh, porque ahí es lo que nos pasó en una sala, el meca... cómo funcionan estos trolls, Lo que hacen es iniciar la pantalla, compartir pantalla y empezar como a poner normalmente pornografías o insultos. Eh... La verdad es que atacan más a las feministas y se ponen a poner cosas como muy groseras, eh, machistas. No sé, no sé qué tipo de gente programa estas cosas, pero bueno, esto existe en Internet, es parte del mundo post-pandemia. Y, y entonces... Pues les voy a dejar habilitado el chat para que la gente que quiera intervenir pueda escribir por el chat, mandar preguntas o pedir que le abran el micro, ¿no? Entonces, exacto, le hacen botoncito donde está la persona, en los tres piquitos le dicen. Eh, pues, eh, abrir el micrófono o permitir que abra el micrófono o cámara incluso si ustedes lo consideran porque sea pues alguien fiable, en el caso de que le abren el micrófono o la cámara a alguien que resulta ser un troll, eso es más raro la verdad, normalmente actúan de manera automática en salas en las que ya pueden, son, son robots, no son personas las que hacen eso ¿no? entonces eh, normalmente si ya alguien les pide que les abra el micrófono en, en español o en portugués pues muy rara vez va a ser un troll ¿no? entonces, eh, pero si eso sucede, siempre pueden ponerle en los y donde le, han, pero donde le han silenciado, donde pone abrir o detener video, ahí pueden eliminar de la reunión. Entonces, ahí le eliminan y listo. Entonces, lo vamos a dejar eso solo con el chat para que la gente sea fácil escribirles. Entonces, ustedes ya como anfitriones tienen muchos permisos ya, casi todos yo diría. Entonces, eh, pueden ir poniendo como anfitriones al resto de personas que vayan a usar la sala como, como ponentes o como no ponentes y, y ustedes pueden administrar todo. Ahora está la grabación en pausa, la pueden poner al play, pausar, lo que ustedes necesiten. Y también donde está el botoncito en mi compu, aparece un, un, donde hemos puesto seguridad, donde decía Lili que hay participantes, con participantes, todo eso a la derecha pone más y pone en vivo en Facebook.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 Entonces, ahí solamente pones que es desde la cuenta, desde donde quieras hacerlo, y vas a poder retransmitir sin problema. Es bien importante que, además, no se olviden de ponerle la grabación, porque si estamos en un canal de YouTube, donde estamos poniendo todo. Entonces, sí, bueno si alguna ponente desea que no sea grabada su ponencia, pues también se puede pausar la grabación y luego reactivarla, no hay ningún problema con eso. Super. Pues nada, ¿eh? sería eso. Nada, gracias a ustedes por llegar tan pronto y, y nada, hoy no tenemos tantas, tenemos 10, hemos tenido algunos días 12, que, así que nada, pues que les vaya muy bien. Igual estamos pendientes de cualquier cosa. Eh, Miriam tiene mi WhatsApp, entonces pues ahí, ahí vamos a estar. Va a haber una sala en flaxo eh, presencial en la que la gente puede ir, entonces pues van a tener ese nivel de interacción, ojalá. Sí, se van a conectar, va a haber alguien desde Flaxo que conecte la sesión, entonces van a tener también ese nivel de interacción, si es que llega gente después de todos estos días, la gente está llegando ya tarde porque el cansancio se acumula, y sin embargo las sesiones de Zoom empiezan puntuales, entonces bueno, creo que ahí irá llegando la gente casi a mitad de sesión quien llegue, pero, pero bueno, sí, adelante, Lili. Eh, así es automáticamente otro co-host. Eh, sí, ahí no sé si me asignaría a mí o asignaría a Miriam, pero... pero... Exacto, sí. Y el, exacto, y el video y el audio. <risa> Ustedes les ponen de cohost pero en realidad las, las, las anfitrionas reales son ustedes porque son quienes ya conocen la dinámica. Entonces, eh, sí, va a ser fácil. Y, y ayer sí aparecía la gente con todos los permisos, entonces era medio más fácil porque la gente podía de una eh, compartir pantalla y todo eso. Y hoy vamos a tenerlo lamentablemente que cerrar. Entonces, eh, puede que el otro día hubiese un poquito más de caos, pero ustedes hoy tienen como todo el control de quién habla y quién no eh, de una manera muy directa. Entonces... Entonces, nada, y cualquier cosa que surja, nos, nos, eh, nos escriben y, y ahí tratamos de arreglar lo que sea. Genial, pues ahí estamos pendientes, vamos a iniciar el resto de, de salas. Y nada, ahí están. Que les vaya muy bien, que lo disfruten. Chao. Vamos a ponerla con cuatro. Alex, ¿qué pasó? ¿Eh? Sí, afortunadamente él es muy ordenado y tenía... Estaban panas suyas. La... Mm. Tenía un grupo de WhatsApp. ¿no? Exacto, eso te iba a decir. Los había puesto en un grupo de WhatsApp súper ordenadito. ¿eh? Pero fue porque no desactivó no esas opciones de ¿eh? principio, ¿sabes? En todas las que hay que desactivado. ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero, pero es que no habíamos tenido ningún problema de truja hasta ahora. Ya, pero, pero eso, o sea, eso sí que lo pusimos antes. O sea, yo lo puse ahí justo en la pizarra por eso. Sí, sí. sí. Y, y el panel de análisis tenía más. O sea, mencionaban directamente. Yo creo que deberíamos dejar solo el chat para que la gente pueda escribir. escribir porque los otros. El chat ya está limitado a que no puedan. a que la escrita solo vaya a los no Ah, el rename de Eso también lo voy a poner. Como habilita. ¿Sabes? El chat ya está configurado para que una persona que entra no puede hacer, chatear con todo el mundo. No, pero yo eso sí lo pondría. como lo has puesto? Permitir que se cambien de nombre, y ¿qué hacer? Sí, no, sí, aunque está permitido ahí la no papel como funciona, solo pueden escribir a los cuantos y que no están listos. El niño lo pone a grabar. Sí, porque ayer había cosas que estaban sin grabar. Pero eso, pues de lo suyo a gastar. Ya se me ha hecho que No, es grave. Pues, ¿Sí? no, ahorita me como. Listo. Perfecto. Eh, buenos días con compañeras, compañeros que se han dado cita a este panel virtual que se desarrolla en el Congreso de Ecología Política que se está de, realizando acá en Ecuador eh, desde los días 18 a 21, o sea, hoy se termina, de octubre. Eh, este congreso se llama Congreso de Ecología Política y Pensamiento Crítico Latinoamericano, Raíces, Trayectorias y Miradas al Futuro. Eh, y es el cuarto congreso de ecología política latinoamericano que se está dando ¿no? y que ahora se ha eh, decidido que sea en Ecuador. El día de hoy creo que ya después eh, en la tarde van a decidir en qué otro lugar va a ser el siguiente congreso. Eh, el tema que hemos elegido para eh, hacer este panel eh, de Oil Watch, de la red latinoamericana de Oil Watch, es sobre las resistencias a las actividades petroleras en América Latina y le hemos querido dar un enfoque eh, de esta nueva ola progresista que se está eh, viviendo en la región, ¿no? Eh, muchos países están ahora con gobiernos que, de la línea progresista eh, y, eh, y también tenemos que tomar en cuenta eh, este, el contexto de guerra que estamos viviendo actualmente en el mundo y que tiene una relación muy cercana con el, el tema energético entonces como eso nos vincula como red eh, eh, Hemos escogido este tema para que sea una, uno de los temas de reflexión que, que se discutan en este Congreso porque justamente el objetivo de, del Congreso es eh, buscar reflexionar la manera en que la ecología política latinoamericana ha sido construida desde, desde que empezó, desde sus orígenes, de las luchas de ecologistas. Y esto pretende que mirando al pasado podamos proyectar un futuro para generar en el futuro transformaciones antisistémicas que son necesarias para que se dé respuesta a los retos ecológicos que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, eh, por eso es que tenemos este tema y lo que hemos decidido es hacerlo en una especie de conversatorio. Eh, yo eh, iría haciéndoles unas preguntas. Eh, me gustaría empezar con con Brasil, con Marcelo, para que nos cuente un poco, en este momento Brasil se encuentra en periodo electoral, eh, que nos cuentes Marcelo un poco sobre eh, cómo está, eh, qué está pasando ahí en Brasil, cómo ustedes están viendo eh, la, digamos, eh, posibilidad de, eh, de que el, o nuevamente tengan a Lula en el poder. Eh, comparando cómo fue las resistencias al petróleo en el primer, en el periodo anterior que estuvo Lula y cómo están ustedes proyectando eh, esto de eh, es, las resistencias, si es que nuevamente Lula va al poder, como parece que es seguro. O sea, tú cuéntanos cómo está la situación en Brasil. Eh, muchas gracias, Alexandra. Eh, mucho gusto de encontrarla y, y nuestros colegas de, de OIWATCH. Watch. Eh, mucho gusto de estar en este encuentro de Ecología Política, ¿no? Algo muy estratégico para pensarmos eh, primero la resistencia, ¿no? Eh, pero no solamente también la, las posibilidades que, que tenemos de transición, No, no solamente una transición energética porque ya sabemos dentro de Oi-Watch que una transición energética no se hace solo y, y solamente sin otras transiciones necesarias y transiciones estructurales, ¿no? transiciones como tú hablaba, Alexandra, eh, transiciones que cuestionen el modelo eh, petroleiro y capitalista por inteiro porque no habrá transición energética eh, dentro de los marcos del capitalismo y, y con los mismos sujetos, con las mismas corporaciones que, que controlan el sistema por inteiro y que hoy hablan de transición como si fuese algo de cambiar la, la blusa o cambiar los zapatos, ¿no? o sea, algo que basta algunos algunos comportamientos, de punto, ya, o algunas inversiones en, en, en falsos bosques de eucalipto o gas, eh, todo se queda en la transición. ¿no? Acá en Brasil eh, estamos en una situación muy compleja y muy difícil, porque han sido cuatro años de Bolsonaro, pero Bolsonaro es apenas la punta de un iceberg. Eh, bolsonaro representa hoy eh, más de 40 de la población brasileña eh, una, y está sustentado claro por las corporaciones internacionales por lo agronegocio por las eh, muchas religiones pentecostales que, que está muy cerca hoy en brasil los pentecostales de los católicos históricos, no eh, es un grupo que crece eh, eh, con un, un, un modelo moral eh, propio. Eh, por otro lado, el o que sustenta Bolsonaro desde siempre, eh, y también las corporaciones extrativas, todos dialogan con Bolsonaro, Shell, Equinor, todas se sentan en, en la mesa y negocian y participan de, de las ofertas de nuevos blocos de exploraciones, eh, como si Bolsonaro fuese algo qualquer fuese más uno entre todos los otros, pero Bolsonaro es algo muy, muy específico, ¿no? Bolsonaro no representa la vieja aristocracia brasileña, la vieja derecha, eh, Bolsonaro es una nueva fuerza de la derecha y de la extrema derecha eh, con mucha penetración popular eh, y mismo ahora estamos en, eh, nos encaminando para el segundo turno eh, no, nueve días de acá, menos de diez días que Lula está adelante, eh, pero no mucho está en una diferencia corta que Bolsonaro vinha crescendo, Bolsonaro vem eh, disseminando fake news por toda parte, e por toda parte uma mobilização do poder do Estado, eh, liberando recursos. Tu vai a um caixa automático e saca recursos eh, que jamais não tinham eh, eh, no governo, não havia há 10 a 15 dias atrás. Eh, Bolsonaro está en una estrategia muy violenta también con sus defensores armados porque este es otro grupo que, que está desde la origen de Bolsonaro, la policía, eh, los, los grupos paramilitares, las armadas, es una, un bloco hegemónico muy eh, intenso y muy fuerte. Eh, nuestra única posibilidad para pensarmos en un horizonte eh, posible de la própria resistencia es elegir Lula. Con todas las contradicciones y todas las complexidades que significa, eh, eh, que ha significado el gobierno Lula en Brasil, una experiencia no solo de cuatro años. Pero de más cuatro de Lula, después más cuatro y medio, cuatro y dos de Dilma, donde ha sofrido el impeachment. ¿no? Han sido años, eh, claro, de, de, de más democracia, porque jamás he tenido, propiamente, hablando una democracia en Brasil, ¿no? Es un país donde... Donde la luta de clases eh, jamás ha posibilitado generar un Estado de derecho. Y mesmo nos los pequeños períodos eh, más democráticos que tuvimos, como con Lula, con Fernando Henrique, el eh, modelo econômico central no ha sido muy diferente de todos los otros. Un país estructuralmente eh, marcado por la extracción mineral. Eh, primero de Paulo Brasil, después de Oro o del, del, de la estructura agraria como de cana de azúcar y café, eh, y ahora petróleo, es ahora petróleo, ¿no? E, eh, mesmo que Lula saia vitorioso, y estamos eh, eh, buscando esta victoria en las calles, eh, mesmo así, o el Congreso que ha celebrado ha sido totalmente de la extrema derecha y, y de la derecha. El mismo Lula en el poder, habrá una oposición eh, muy fuerte en las casas, porque es una oposición también popular eh, de la situación actual, de la crisis de la sociedad de brasileña. ¿no? Muchos con hambre, eh, más de 30 millones eh, casi la mitad del país con inseguridad alimentaria en un país que es marcado por la producción eh, del agronegócio la hambre eh, campea y el petróleo la exploración del pre sal eh, es la gran alavanca eh, económica que se piensa para la economía brasileña eh, o que genera una contradicción profunda porque cuanto más petróleo, eh, más eh, desastres ambientales y más dependencia económica del petróleo, eh, más pobres también y menos salud. Eh, pero se piensa en volver a un modelo eh, con los precios internacionales de petróleo subiendo, donde los, las exportaciones brasileñas de commodities van generar políticas eh, sociales eh, este es lo modelo que hemos vivido durante la era lula y eh, un poco en la era fernando henrique eh, ahora en bolsonaro eh, este modelo de alguna forma se se perpetúa eh, pero eh, precisamos sacarlo del poder mesmo para tener eh, la posibilidad de la resistencia porque lo que se pasa acá son la militarización de milicias urbanas y rurales, y la resistencia muchas veces tiene que enfrentar eh, milicias armadas en los territorios por toda parte, empresas de seguridad eh, están asociadas a, a la toma, al saqueo del territorio, eh, principalmente en las poblaciones que están en la línea de frente, de la expansión petrolera, como las comunidades de pesca artesanal en la costa, porque más de 80% de la exploración petrolera es en la costa. Y también eh, comunidades afrodescendientes, quilombolas, que hablamos acá, comunidades tradicionales que están eh, donde se extrae petróleo, se planta eucalipto, eh, y también indígenas eh, y grupos que están en la vizinhança de los grandes eh, la grande infraestructura petrolera no no apenas donde está la extracción pero también eh, la población que vive alrededor de complexos industriales eh, de refinerías de dutos de portos eh, eh, tengo un mapa, un mapa para mostrar si puedes abrir mi, eh, hay esta posibilidad de eh, mi, mi tela. Anto, ¿Qué? si le permites compartir ¿Qué? pantalla. Sí, ahorita sí puedes, me parece. Gracias. Ahí intenta, sí, perfecto. Ok, mira. ¿Este mirarlo mirar el mapa? Sí, se lo ve. Ah, qué bien. Bien, miren que en la costa, donde está más concentrada la producción, la exploración de petróleo en Brasil, principalmente entre Espíritu Santo, eh, Río de Janeiro y São Paulo, el norte de São Paulo. 80% de la, de la eh, extracción de petróleo y gas está en esta parte, el llamado Presal, que está a más de 200 kilómetros de la costa eh, y también eh, a más de 7.000 metros de profundidad. Y todas las principales corporaciones están actuando en esta región, sea la propia Petrobras, que está en un rápido proceso de privatización por Bolsonaro, que está vendiendo, eh, la, los dutos han sido vendidos, el complexo de distribución también eh, está vendiendo todo esto, las refinerías, los puestos en terras, Petrobras está vendiendo todo esto para capitalizar los, las inversiones en el mar. Eh, y esta parte del presala es donde está 80%, la bacia de campos y la bacia de Espíritu Santo, ¿no? Pero hay nuevos procesos siendo abiertos en el norte y el nordeste, en el norte, en la foz del, del arroyo Amazonas, ¿no? Están Total, Petrobras eh, y otras corporaciones eh, liberando licencias para explorar esta parte de Amapá y Pará. Eh, también en Ceará se construyen puertos gigantescos para óleo y gas. En Pernambuco también, porque en toda costa se construyen puertos eh, y complejos eh, para abastecer navios ¿no? Eh, y hay muchas luchas locales por toda parte, eh, lutas que están eh, muy masacradas y perseguidas y criminalizadas por el gobierno Bolsonaro y por sus milicias locales. Eh, por toda parte hay amenaza de muerte, hay eh, mujeres y eh, eh, niñas siendo amenazadas eh, cuando llegan eh, milhares de operarios para la construcción eh, de las instalaciones en una comunidad, por ejemplo, en Presidente Kennedy, en el sur de Espíritu Santo, donde se construye el puerto central, eh, una comunidad con mil y pocos habitantes en la costa de Presidente Kennedy, van a llegar dos a tres mil hombres jóvenes para construir el puerto central. Y no hay ninguna política pública de protección de las mujeres de esta región, pero también hay conflictos eh, con pesca por la destrucción del mar y del acceso eh, de pescadores a sus regiones tradicionales de pesca. Y hay conflictos por toda parte y perseguições eh, Estamos lidiando con un capitalismo eh, totalmente selvagem, dispuesto a elevar el planeta y las poblaciones a la muerte, eh, dispuesto a extraer hasta la última gota eh, y crear farsas de transición energética, eh, como el mercado de carbono. Eh, mucho gasto, creo que para muchos gustos, creo que para eh, comenzar, eh, está bien, no sé cuánto tiempo. Eh, te esta sí, Marcelo, parte. muchas gracias. Una pregunta quería hacerte solamente para completar un poco. En el tema del petróleo, eh, Petrobras está ahí como empresa todavía brasilera, digamos, estatal, pero eh, en proceso de privatización. Pero, eh, ¿qué porcentaje o, o cómo es el... el Digamos, la presencia de transnacionales petroleras también allí ¿es, es bastante o Petrobras está teniendo como la mayoría de, de, de yacimientos, de concesiones, ¿cómo es eh, la distribución entre la Petrobras y el, el resto de empresas que son transnacionales? Sí, en la en la extracción a la... Eh, Petrobras ainda de, tiene un percentual muy significativo, creo que algo em torno de 70% está em manos de Petrobras, en la parte extrativa. Pero eh, toda la parte de transporte eh, ya está privatizada y toda la parte también de, de extracción en tierra está en... Quase todo está privatizada O en proceso de privatización Porque mira Había un debate que no se podría Privatizar Petrobras Por partes Tería que privatizar por entero o no Era un debate De la época Lula, por ejemplo eh, Y esto, claro, generaba Lula no quería privatizar Petrobras eh, Pero eh, en el final del, gobierno, del segundo gobierno de Dilma, que ha sido interrumpido, eh, eh, ya se empezaban eh, ofertas de, de Petrobras en la Bolsa de Valores. ¿no? Eh, pero Petrobras aún detiene la parte extractiva. Eh, por eso las demás corporaciones están muy interesadas en esta privatización, como Shell, Equinor, eh, Chevron. ExxonMobil, exomobil por ejemplo, en la región de Sergipe, en, en otra, otro lugar de donde se desagra el arroyo São Francisco, eh, el lugares está siendo una nueva frontera eh, con un argumento ecológico, pero Petrobras ainda detiene eh, mucha, mucho ainda de la extracción en Brasil, por eso lo interesse de las Corporaciones, porque Bolsonaro ha liberado eh, totalmente eh, la, eh, la privatización eh, de Petrobras. Ya, muchas gracias, eh, Marcelo. Entonces, eh, vamos a, a pasar ahora con... Eh, me, me parece muy importante todo lo que nos ha dicho eh, Marcelo y vamos a ir eh, tomando en cuenta para escuchar a los otros países y después intentar hacer como, eh, o algunos, eh, ver algunos temas que se pueden ir eh, comparando, se puede decir, ir ir coordinando, relacionando en esto de la, las resistencias, ¿no? O sea, cómo se puede ir coordinando una resistencia regional, dependiendo de cómo está la situación en cada país. Eh, le queremos pedir a Andrés. Seguiríamos con Colombia. Igual, Andrés, si nos puedes hacer eh, un breve resumen de la situación actual ahora, eh, tomando en cuenta eh, que están en, estrenando gobierno prácticamente, cómo se ve este cambio sobre todo en el tema petrolero, de, la, de, las, de los pueblos, las comunidades afectadas, cómo se está proyectando eh, la resistencia, pero más que todo las medidas que ya se ve que está tomando Petro, o sea, cómo ustedes están analizando esta situación en Colombia. Gracias Alexandra, buenos días a todas, a todos, es un gusto estar aquí en el marco del Congreso, eh, les mandamos unos saludos muy cariñosos desde aquí, desde Colombia, y con respecto, Alexandra, a lo, que, a lo que preguntas, pues estamos sí evidentemente eh, a un poco más de dos meses de, de la posesión del nuevo gobierno, del gobierno pues, del presidente Gustavo Petro y la vicepresidencia Fran, vicepresidenta Francia Márquez. Eh, digamos un hito histórico en, en términos de la política colombiana en, en cuanto a que después de... de digamos de una de una hegemonía política de, que ha básicamente tenido pues los casi los dos últimos siglos pues desde desde la izquierda y desde movimientos alternativos se eh, accede al poder y uno de los se accede al gobierno más bien que, que acceder al poder que esto es un, una diferencia bien importante pues y que precisamente estamos evidenciando el entonces allí mm, eh, podríamos eh, mirar específicamente en el tema del, en el tema petrolero cómo desde el programa de gobierno se logra, digamos, con la, con la participación del, de, de los movimientos sociales, eh, de los movimientos que resistimos en, al petróleo, a, a la expansión de la frontera petrolera en Colombia, eh, pues logramos, eh, digamos, tener, eh, tener capacidad para influir en este programa de gobierno, en el que quedó específicamente eh, escrito la, una perspectiva de transición energética por fuera de los combustibles fósiles en un marco de tiempo de 15 años. Entonces, eh, digamos que esto es un logro bien importante en el que, en cuanto a que mmm, se explicita esta intención, eh, que comienza por, por una moratoria a la exploración petrolera, que es un punto muy importante que de, de pronto podríamos profundizar posteriormente, eh, se, se explicita también la necesidad de una prohibición de la... Expansión de la frontera petrolera a los yacimientos no convencionales, que esto incluye el fracking, y al offshore, a, los, a la explotación costa afuera. Y se propone entonces que Ecopetrol, que la empresa colombiana de petróleo, la, digamos la, el principal operador petrolero del país, eh, sea el marco, digamos el centro, el puntal de, la, de esta política de transición en Colombia. Entonces allí encontramos unas, unas, digamos, puntos muy interesantes. Eh, ustedes conocerán mucho mejor la historia, eh, pero, pero digamos que hay un poco de parteaguas en, entre lo que serían las propuestas de, de, los, de los progresismos latinoamericanos, pues que, que, que estuvieron siempre fundamentados en el, en el modelo extractivo y aquí en, el, en las propuestas del, del nuevo gobierno, pues hay unos digamos una por lo menos intención desde lo programático de, de, de diferenciarse de este, de este camino y de proponer eh, lo que está en el centro de la narrativa del, del programa de gobierno colombiano al país, a Colombia como una potencia de la vida y esta potencia de la vida que contrasta con con, con lo que eh, el presidente Gustavo Petro estuvo llamando en campaña, pues la política de la muerte y que ha reforzado pues en estos, tal vez desde, desde, la, desde la perspectiva internacional, ustedes lo han podido ver en el discurso que, que hizo en la ONU hace algunas semanas y, y, y en discursos climáticos en los que señala pues al, al sistema económico, al capitalismo fosilista como el centro de la, de la de, digamos, de, de la crisis climática y cómo entonces está en esa modificación lo que podría ser un camino de, de, en defensa de la vida. Entonces, pues allí eh, particularmente mmm, con los procesos de resistencia, pues eh, eh, uno de los, eh, digamos, de los más fuertes en los últimos años que ha sido el, el proceso de resistencia contra el fracking, Encuentra, un, eh, encuentra cercanía en cuanto a que el programa, como decía anteriormente, explica la, la necesidad de la prohibición de los yacimientos no convencionales. Desde allí entonces estamos trabajando en, una, en un proyecto de ley que esta es la cuarta vez que lo presentamos en el, en el, en el marco del Congreso de Colombia, en la Comisión Quinta del Senado, en el que se busca pues esta, esta prohibición, no solo del fracking, digamos que el fracking es la técnica que explota los, los yacimientos de lutitas de roca generadora, sino también los, los de los yacimientos de arenas bituminosas y de gas asociado a mantos de carbón que también tienen existencia aquí en el país. Entonces, entonces por allí pues hay, digamos, unas claras intenciones, pero es, pero es también importante. Decir pues que desde las organizaciones sociales y desde, desde los movimientos que resistimos a la expansión de la frontera petrolera pues eh, estamos atentos, atentos a, a, a todo lo que, lo que podría pasar pues en, en términos de, del, de la gran presión que se está ejerciendo sobre el gobierno actual para que estas políticas no se lleven a cabo. Entonces eso es un, un punto bien importante porque el ataque es feroz. En estas dos últimas semanas pues tenemos una, una tremenda subida del dólar. Eh, el, el 40% de las exportaciones colombianas, eh, de los ingresos por exportaciones en Colombia provienen de la, de la explotación de hidrocarburos. Eh, Colombia extrae alrededor de 750 mil barriles diarios, eh, en el que la mitad son para su consumo interno, la otra mitad son, son de exportación y estas exportaciones pues que que digamos la, el gremio petrolero trata de ver como, como el único camino posible pues de, de digamos del cumplimiento de, de toda la amplia gama de compromisos sociales que, que hicieron también en el, en, el, en el programa de gobierno pues que, que se está poniendo en, en riesgo con la intención de una moratoria petrolera entonces allí, allí es, es bien interesante pues como, como este análisis que no se ha logrado eh, Aún en dos meses puedes establecer, eh, digamos, sólidamente ese discurso de cómo será ese camino eh, de, la, de la transición, pero encuentra entonces en, en, en los grandes medios de comunicación y, como digo, en el gremio petrolero, pues una férrea oposición que, la, que entonces empiezan a atarla con, con, digamos, manifestaciones como la actual en la que tenemos un precio del dólar en, en máximos históricos, estamos llegando pues a un, a un precio del dólar alrededor de 5 mil pesos que nunca se había visto en, en el país y entonces allí esto lo atan precisamente a la supuesta inestabilidad que genera la propuesta de la moratoria a la exploración petrolera del, del, del gobierno Petro. Entonces, pues, eh, creo que, que este puede ser un panorama muy general inicialmente, Alexandra, del, de lo que es la situación en Colombia para que, pues, eh, posteriormente podamos profundizar en, en algunos detalles específicos. Y muchas gracias, Andrés. Eh, sí, efectivamente, a mí me sorprendió un poco porque han bajado la, los barriles diarios de petróleo la, la extracción, ¿no? Porque acá el gobierno actual en Ecuador siempre les ponía de ejemplo, los colombianos decían allá sacan un millón de barriles diarios y por qué si Colombia saca esa cantidad, nosotros no vamos a poder sacarla también y esa era la meta que tenía Guillermo Lazo apenas subió al poder, duplicar porque nuestra... En nuestro volumen de extracción es de cerca de los 500 mil barriles diarios, entonces decía que va a duplicarlo para estar igual que Colombia, porque Colombia saca un millón. Y tú hablas de 750 mil, o sea que también está bajando, tal vez eso tiene que ver con todas las decisiones que ahora se están dando, de la moratoria, lo de la previsión del fracking y todas estas, estas nuevas, digamos, eh, que, que son logros, que ¿no? eh, tú mismo lo hablas como, como logros que se están dando y que estarían fortaleciendo al, a, los, a las comunidades, a la población que está afectada y que, digamos, ha sido un, un, una fortaleza, digamos, eh, que tienen las comunidades eh, en sus luchas últimamente. El movimiento social en todos los países me parece que ha estado eh, fuerte. Eh, fortalecido en los últimos años y que esperemos que con eh, estos gobiernos progresistas que llegan no se vaya a debilitar porque eso ocurrió en Ecuador. En Ecuador cuando subió el gobierno progresista de Correa prácticamente se paralizó la movilización social porque era como haber llegado a tener lo que se quería y ya se desmovilizó todo y, y entonces esperemos que con ese ejemplo que ha pasado en algunos países como Ecuador, en países como Colombia y como Brasil, no se desmovilice la... Porque Brasil, Marcelo, también nos hablaba de que hay muchas luchas de resistencia ante toda esta arremetida que están eh, el, las políticas petroleras en estos países eh, que están proponiéndose, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ir viendo la, eh, que un reto de trabajo nuestro como red también es eso, ¿no? De, de ver que no se desmovilice la la lucha, la población, la población afectada, ¿no? De esta actividad petrolera. Entonces, bueno, pasemos ahora a, a Jorge, que estaba pensando en Perú, pero no se llegó a, creo a conectar María Elena, no sé si alguien de Perú está conectado, pero en todo caso pasemos con Jorge Campanini, de Cedib, de Bolivia. Eh, igual, Jorge, eh, creo que bueno, ustedes también tienen un gobierno progresista, pero está un poco como, como, no es nuevo, ¿no? O sea, ya lo ustedes tienen mucho tiempo esta tendencia, pero no, como que no es muy visible qué está pasando eh, a nivel del de tema petrolero, a nivel de las políticas petroleras que el gobierno en Bolivia está eh, desarrollando. Eh, y relacionado con el trabajo de la red, ¿no? Sobre la resistencia, tú nos habías hablado en algunas ocasiones sobre la resistencia en Tariquia y, y eh, pero ¿qué está pasando más a nivel nacional sobre el tema petrolero en el gobierno y la posibilidad de eh, resistencias, no solo en Tariquia, sino en algunos otros sitios de Bolivia? Sigue, Jorge. Uh -huh. Uh -huh. Compañeros, compañeras, un gran saludo, muy agradecido, muy contento de poder participar en el, en el Congreso de Ecología Política. Creo que los debates que, que están todos estos días tan intensos, eh, y ahora también, que tenemos la oportunidad de discutir eh, una cuestión tan, que está tan integrada con nuestra realidad, ¿no? y que vienen momentos difíciles. Y crecías que decías, Alexandra, el, el tema de Bolivia. Eh, bueno, nosotros tenemos un, un, un, una historia larga en términos de hidrocarburos, ¿no? eh, prácticamente desde el 1920, que se perfora uno de los primeros pozos en el país, y a partir de ahí se han ido estructurando y diseñando una serie de políticas. Eh, han ido de alguna forma consolidando la presencia por diferentes épocas de varias compañías transnacionales en Bolivia. Hemos tenido la Texaco, la Shell, el momento, Repsol, etc. Y bueno, desde, desde el, la llegada de, los de, de Evo Morales al poder, se pues esperaba que existiera un cambio alrededor de la mirada estatal hacia eh, estas empresas y sobre todo hacia eh, el apoyo a las comunidades que han, están siendo y han sido afectadas por actividades extractivas. Eh, uno de los hitos al respecto es lo que se ha llamado la nacionalización, que en el fondo lo que ha sido es una eh, reconstitución de los contratos para cobrar un mayor eh, incrementar los puestos a, a las empresas. ¿no? Eh, entonces eh, eso no ha sido lo que lo que llaman nacionalización, solamente se les, les cobra un poco más. ¿no? De, de, de lo que pagaban usualmente. Eh, y bueno, a partir de ahí, eh, nuestra realidad como país hidrocarburífero eh, ha profundizado en términos de eh, ampliar su matriz eh, extractora de, de gas para vender a los mercados de Brasil y Argentina, ¿no? que son los, los países con los que tenemos un vínculo comercial eh, intenso en términos de hidrocarburos y en los últimos años como como, uh, como sucede en muchos otros lados eh, la, en Bolivia ha ido, no está en declinación los grandes megacampos, grandes eh, eh, sitios donde se, se extrae el, el gas ¿no? donde están las principales empresas ¿no? Petrobras por ejemplo, Petrobras es la la, la que controla más de la mitad de la producción de gas de Bolivia. ¿no? Está asentada en los principales campos y después de ella vienen las tradicionales, ¿no? Que conocemos, Repsol, Shell, ¿no? Eh, y bueno, eh, consolidamos como un país de, de, de, de venta de materias primas. Bueno, en este caso no es consolidar, sino es una... Con continuidad, ¿no? Pero lo que, lo que quería mencionar es que eh, con la asunción y de, la de, de toma de poder los gobiernos progresistas, lo que se ha hecho es profundizar esta matriz, ¿no? Eh, y generar un marco jurídico, administrativo, ¿no? Que se ha dado uh, en el contexto principalmente de caída de precios de, de petróleo que se vinculan necesariamente y directamente con, con los precios de venta de gas Argentina y Brasil. Entonces, en esta caída de, de precios, ha sido un, un recambio, una reconfiguración de las reglas del juego en términos de hidrocarburos, a tal punto de que se han quitado derechos. Han, hecho, eh, han promulgado políticas que para los que nos consideramos ambientalistas, y vemos esto desde, desde la militancia, son, es, son situaciones extremas, ¿no? y ustedes en Ecuador lo conocen muy bien. Por ejemplo, el decreto 2366 del 2015 que ha abierto las áreas protegidas a, la, a las actividades hidrocarburíferas, a la exploración, a la explotación. ¿no? Entonces, ese ha sido, esa ha sido una de las evidencias más claras de la contradicción del discurso ambientalista pachamamista eh, de defensa de la tierra de los derechos de la naturaleza que se impulsar desde el gobierno no cuando en realidad la práctica era lo, lo distinto ¿no? y no solamente el tema de, de las áreas protegidas se han cambiado los reglamentos ambientales eh, para el sector hidrocarburos que en síntesis para no complicarnos más Bolivia contaminar más se ha cambiado el tema de la consulta, en Bolivia no ha existido ni una consulta previa, en términos de hidrocarburos no ha habido ni una, ¿no? Libre, informada, de buena fe, tal como, me, como, como se presenta la consulta. Lo que existen son formas de maniobrar de la empresa y del Estado para poder obtener las licencias ambientales y así empezar y continuar operaciones, ¿no? Se eh, ha redactado el tema de consulta a dos reuniones, ¿no? Entre eh, para informativa y para de, deliberativa y para definir. Y además el tema también de, de que se discuto, discute mucho la compensación que recibirían las comunidades afectadas, ¿no? Que es igual otro, otra, otra, otro proceso de negociación eh, en. en Taja, obviamente entre un preso y un estado que cuenta con los, con los instrumentos, con gente y con las comodidades que, que están desprotegidas y, y que siempre van a perder en esta mal llamada negociación ¿no? que es en realidad una imposición entonces se ha construido todo un marco jurídico, ¿ya? se ha adaptado todo un marco jurídico para eh, continuar con un avance de la frontera extractiva, hemos llegado a tal punto que los bloques y los contratos en Bolivia alcanzaba más o menos de 30 millones de hectáreas. Es la superficie de Ecuador, más o menos. Y que muchas de estas zonas, muchas de estas áreas, han sido uh, licitadas, subastadas, ¿no? Oportadas a, a, a todas las transnacionales y las empresas que están merodeando en nuestro continente. Muchos bloques de, de importancia han sido uh, adquiridos, por ejemplo, por la Petrobras, por los que ya conocemos, ¿no? Y que una de las cosas que, que, que llama la atención es que este crecimiento de frontera petrolera, aparte de profundizarse en la zona tradicional, en el Chaco, donde, donde hay... ...y donde hay muchos problemas socioambientales, es que esta frontera se es ha extendido a la Amazonía, ¿no? La Chiquitanía y otras ecoregiones del país. Y es en la Amazonía donde en este momento están concentrando una serie de eh, inversiones, ¿no? Y están concentrando eh, fuerza para consolidar la perforación y la exp eh, exploración de varios proyectos, ¿no? Que ya han tenido sus problemas, ¿no? Eh, que el Estado y las empresas han, han por ejemplo, han, han ya hace años, hace unos años atrás, una sísmica con un pueblo voluntario ¿no? y que, que no se ha detenido, ¿no? que es un proyecto que, que, que ahora está perfilando la perforación de pozos exploratorios en la Amazonía Norte, ya tenemos tres, eh, dos de ellos ya con licencia ambiental y en operación, y que uno de ellos, las palabras de nuestro, nuestro presidente de, de la empresa estatal en búsqueda de un yacimiento que considera que es como vaca muerta, un yacimiento no convencional. Algo que pasa en Bolivia es que nuestros ministros y nuestros presidentes de la empresa estatal tienen una especie de, de, de irio con vaca muerta, ¿no? porque estamos tras de ello, tras de encontrar un yacimiento igual. Eh, hace, un, hace unos años en el Chaco se, se, se, se estaba buscando, se estaban realizando las, las eh, gestiones para que una empresa canadiense pueda explorar un, un, un yacimiento no conven, un yacimiento no convencional y que ahora estarían concentrando estos esfuerzos en la Amazonía este momento de, de frontera petrolera no desmedido eh, de estas políticas que se están dando no y que se siguen dando hoy Alexandra este año han salido dos decretos igual igual de bárbaros no de, Ahora se puede explorar en cualquier sitio de Bolivia, en cualquier sitio, tenga contrato, tenga un bloque polero, sea territorio indígena, sea lo que sea, ¿no? Entonces, y el año pasado lo que ha sucedido en Bolivia es que se ha relanzado este plan del sector ¿ya? Porque como les decía al principio, la, la, el, el volumen de producción ¿no? está en caída, andando en todo lado, ¿no? Y van a empezar a buscar en todo lado Uno de los ejemplos de esta política es justamente Tariquía, que lleva ya alrededor de seis siete años de, de resistencia, eh, por sus sindicatos campesinos, sus agrupaciones campesinas, que han logrado sacar a la Petrobras a partir de movilización. Por, durante meses, ¿no? no permitir el ingreso la, de la empresa, del Estado. Y como este, bueno, hay, hay, otros, hay otros procesos. Comenzando justamente por esto, ¿no? por, por esta ampliación de la frontera ¿no? petrolera, por estos nuevos proyectos que quieren buscar donde sea eh, hidrocarburos para compensar esta caída de los, de los campos históricos, ¿no? y que está acompañada obviamente de, de de Estado, ¿no? Y que, algo que quiero decir, tuvimos una crisis en el 2019, a la, a la presidencia de un gobierno fascista, ¿no? Y que eh, aún así continuó con la, la, la, la, la línea, digamos, eh, de eh, política respecto a los hidrocarburos continuó, o sea, no hubo variación en términos de, de, de, de esos, de desde el inicio de los progresismos, al gobierno de actual, eh, la línea continúa la misma. Eh, entonces, creo que, que, que eso está pasando en Bolivia y si podemos profundizar después algunos otros elementos, con todo gusto. Muchas gracias, eh, Sí, gente de lo que Andrés, Jorge, nos han dicho, eh, podemos ver algunas... Eh, similar eh, frente a principal creo yo es que si nosotros hablamos de extractivismo no es muy eh, relevante digamos el que eh, el tipo de gobierno que esté eh, dando digamos valga la redundancia en los países desde el punto de vista del extractivismo, en todos nuestros países de la región está imperando eh, el modelo extractivista como único, como la única posibilidad de que salgamos del subdesarrollo, eh, la única posibilidad de que podamos, eh, de, de modelo económico, Siempre se dice, bueno, en el tiempo, aquí en Ecuador, cuando estaba Correa, eh, se le puso la palabra, una, una palabrita antes al extractivismo que le llamaban neo-extractivismo. Y decían que es neo-extractivismo porque no es igual que aplicaban los gobiernos eh, de derecha, los gobiernos anteriores porque decían que los gobiernos de derecha eh, permitían que las empresas transnacionales, las empresas privadas, sean las que se beneficien mayormente de la extracción de petróleo de nuestros países. Ellas eran las que se llevaban eh, todas las utilidades. Eh, decía Correa, recuerdo en una vez en una entrevista por la televisión, de que la, cosa, eh, la situación en el gobierno de él va a cambiar porque antes venían las transnacionales, y se llevaban todo el petróleo y lo único que dejaban en el territorio era el basurero. Pero que con él iba a cambiar la situación, que ahora sí van a venir las empresas, pero no van a llevarse todo, van a dejar una buena cantidad de, de dinero para las comunidades que están en la zona de influencia. Entonces esto ya es diferente, que ya no vamos a permitir que las empresas saquen los recursos del país. Pero él no especificó sobre el basurero. ¿Qué va a pasar con el basurero? O sea, el basurero va a seguir igual, eh, de la misma manera porque no hay forma de extraer petróleo sin generar impactos, bueno, sabemos, locales y globales, pero eh, y no, no nos dijo que ese basurero ahora va a estar más legitimado, porque como la comunidad donde le dejan el basurero va a recibir fondos, ahora como que se, como que se legitima, ya no tiene incluso la fuerza de protestar por el basurero porque va a estar recibiendo eh, dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto los países en donde hemos tenido gobiernos progresistas. Bueno, ahora tenemos un gobierno completamente neoliberal de derecha y podemos comparar en Ecuador que en el tema de la extracción es exactamente lo mismo. Y hemos podido ver que si, por ejemplo, un río se contamina, es intrascendente si es que fue una empresa estatal o fue una empresa privada la que causó ese derrame, esa contaminación de un río mata la vida, de, de toda la vida acuática la mata por, el, por la contaminación, independientemente de quién lo haya hecho, independientemente de si esa empresa tiene tecnología de punta o no, independientemente de si después las utilidades que sacado esa empresa se redistribuyen en, en la población o se la lleva a una sola empresa, o sea, eso no importa si es que hablamos desde el punto de vista eh, social, ambiental, de derechos de la naturaleza. Entonces, eh, eso ha pasado, según lo que nos cuenta Marcelo, también en Brasil, el, los gobiernos de progresistas que han estado ahí, Lula, eh, todo el periodo de Lula, eh, eh, nos ha dicho que no, o sea, que igual el extractivismo ha sido la, la, la base, la matriz y también ahora después con Bolsonaro, ex, o sea, mucho más eh, in, intensivo, pero de la misma manera. no También nos ha hablado Andrés, eh, bueno, Jorge, eh, sobre que ahora tienen un gobierno progresista, pero sin embargo, él nos decía que, eh, que incluso ah, está haciendo decretos para poder perforar o explorar en todo lado sin importar, sin tener ninguna restricción. Sin que le limite absolutamente nada. Incluso habla de, uh, de permitir exploraciones en territorios de pueblos en, en aislamiento voluntario, lo cual ellos están protegidos por eh, leyes, tratados internacionales, pero eso no eh, no importa, digamos, en los planes que tienen estos gobiernos de extraer. Entonces, eh, viendo que en estos países, y como les cuento también de Ecuador, no ha habido diferencia, eh, habría que ver eh, qué pasa en Colombia, ¿no? En Colombia están empezando, por primera vez, me parece, con un gobierno de este tinte y, y tienen esperanza, obviamente hay que tener esperanza, pero eh, siempre hay que también leer lo que está pasando en la región para poder guiarse eh, en algo que eh, la red Oil Watch eh, eh, se concentra, que es la resistencia. Entonces ahora yo les preguntaría nuevamente, a, para así más bien que me digan quién quiere hablar, para no decirle yo, eh, sobre la situación de la población respecto a esto. O sea, cómo están eh, eh, las comunidades que están afectadas, por ejemplo, en Brasil, las, principalmente las comunidades pescadoras, ¿no? que son las más afectadas porque está ahí en eh, su, su producción, su mayor, mayor producción es offshore. Eh, ¿Cómo están eh, fortalecidas o no estas comunidades? Porque sí, puede haber conflictos, puede haber eso, pero pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que, qué, cómo es la situación y cómo es la perspectiva eh, de, de conseguir algo desde la movilización social, desde esas comunidades afectadas? ¿no? Eh, lo mismo en, en, en Bolivia, nos, nos ha explicado Jorge, eh, hay comunidades con siete años de resistencia que están ahí, pero... Eh, ¿Cuál es la situación de fuerza, de fortaleza que pueden tener esas comunidades? Yo esto, esta pregunta les hago porque en Ecuador, eh, ustedes saben que hubo el último paro en el mes de junio y bueno, se llegó a un acuerdo que se llamaba eh, Acuerdo por la Paz, Acta por la Paz, que se firmó entre el gobierno eh, de Guillermo Lazo y, y el movimiento indígena que estaba conformado por tres organizaciones principalmente. Fueron tres organizaciones las que encabezaron el paro de, de junio y la principal era la CONAIE, pero no era la única. Estaba también la FEINE, que es de la organización indígena de los evangélicos, y estaba también la eh, a, la Fenosin que es una organización indígena, pero también campesina. Y cuando ya se firmó el acta por la paz que terminó con el paro, eh, se in, in, instalaron, digamos, mesas de diálogo. En los 10 puntos que eh, el movimiento indígena pedía, se instalaron mesas de diálogo que fueron eh, sentándose, que fueron dialogando y que algunas llegaron a acuerdos, otras... Eh, no llegaron todavía, todavía están en eso, están ya terminando esos, esos diálogos y, y llegando a, a acuerdos y también llegando a, plan, a planificaciones, porque no es de sentarse y solucionar la cosa, sino planificar cómo se va a aplicar esos acuerdos. Y en el tema específico de petróleo, eh, pasó una cosa un poco triste, lamentable, no y es que eh, empezó a haber división entre las organizaciones que estaban, que estaban, que lideraron el paro. Una, principalmente, empezó a contradecir la propuesta de la otra. En vez de estar unidos para enfrentar la posición de los ministros del gobierno, que obviamente iban a estar muy fuertes ahí intentando no aflojar absolutamente nada, eh... Eh, por parte de la conai había una propuesta muy clara, muy, muy seria y otra organización empezó a contradecir la propuesta. Entonces, claro, el gobierno se tomó de eso, se hizo aliado de esa organización y, y por eso es que no se pudo lograr todo lo que queríamos en el tema de hidrocarburos, en el tema de la mesa de extractivismo. Entonces, eh, yo les cuento esto que ha pasado aquí porque me parece muy importante analizar el tema ese de la población, cómo está la, la organización social en los países nuestros, porque con ellos son los que estamos eh, trabajando, con ellos son los que nosotros somos aliados del movimiento indígena, por ejemplo, aquí en Ecuador. Entonces, ¿cómo está la situación porque acá hay la, la, la misma, ¿quién era que nos daba unos datos de grandes, eh, de pobreza, de eh, datos sociales muy alarmantes de pobreza, por ejemplo? Eh, eso hace que las organizaciones intenten ver salidas, por ejemplo, eh, en lugar de, eh, si hay una contaminación en un territorio, en, en lugar de buscar eh, una reparación integral, de esa contaminación, empiezan a buscar que les den mano de obra para trabajar en, en limpiando esa contaminación, porque como no tienen ingresos, están sin trabajo, entonces es, es, se van por ahí. Eso es real acá, no sé si eso está pasando en sus, en sus países, y sí me gustaría, un poco más breve, no, no tanto, no tan alargado, pero eh, más breve, si nos comentan cómo está esa situación de la población, eh, lo, eh, frente a, a todo lo que ya nos han dicho de los gobiernos. Eh, no sé si, ¿quién quiere empezar? Bien, ¿puedo empezar? Eh, mira, acá en Brasil, Alexandra y demás de colegas, se pasa algo muy semelhante con que tú hablaste. Eh, hay un desempleo gigante de 22 millones de personas y hay la hambre por toda parte, hay un, un proceso radical eh, de desconstrucción total eh, de los mínimos derechos, muy pequeños, que han sido conquistados durante eh, décadas de lucha. ¿no? Entonces, claro, hay un, un, una situación estructural eh, donde se dificulta mucho la resistencia porque hay, por otro lado, un manejo de la discordia, ¿no? Eh, es muy fácil para las corporaciones siempre asociadas al Estado y, y a los representantes del lo Parlamento ejecutivo y mismo de lo judiciario. Eh, hay toda una concertación entre las corporaciones internacionales y las nacionales eh, que maneja también la discordia. Mira, eh, cuando la resistencia eh, se da, es porque están en una situación eh, de, de vida o muerte, ¿no? Porque ningún tipo de seguridad hay más. Eh, esto, por un lado, claro, aumenta, eh, son muchos los grupos que están en, un, en situaciones límite, pero también son muchos los proyectos de desconstrucción de la resistencia, sea por parte de los gobiernos, sea por parte eh, de las corporaciones. ¿no? Entonces, hay, claro, organizaciones eh, fuertes de resistencia locales eh, que resisten con, con mucha dificultad. Por ejemplo, los pescadores se organizan localmente, sea en colonias o asociaciones, se organizan eh, estadualmente en los departamentos de, de Brasil y se organizan nacionalmente, como el Movimiento Nacional de Pescadores y Pescadoras, eh, que es un movimiento muy fuerte. Eh, como lo MST, los grupos que luchan por la reforma agraria, son movimientos que se organizan muy fuertemente. Los indígenas, que la PIB, la Asociación Pueblo de Pueblos Indígenas. Hay muchas organizaciones que se formaron. La mayor parte en los años, eh, desde los años 80, 90 para acá, otras más recientes, eh, pero en los territorios la situación es muy difícil, la resistencia eh, sofre todos los tipos de persecuciones. Eh, cuando, cuando se tenta contar con el Estado, eh, sabemos nosotros que jamás hemos tenido un Estado de Derecho en nuestra periferia del capitalismo global, ¿no? Entonces la, la recurrencia al derecho es una recurrencia muy frágil eh, en Brasil, creo que en toda Latinoamérica, ¿no? El Estado democrático de derecho jamás ha sido implantado en estas partes del globo, ¿no? Y, mismo en Europa, donde ha sido implantado eh, sobre el colonialismo e el imperialismo, eh, Mesmo allá en Europa, Estados Unidos está también en decadencia, pero acá en nuestras, eh, nuestros países de Latinoamérica, África y Asia, eh, jamás hemos tenido estados eh, de derecho y derechos, esto siempre ha sido una construcción muy, muy ardua, eh, mucha luta, pero eh, a todo momento se hacen golpes. Eh, a todo momento los pactos son quebrados, eh, las fuerzas sociales eh, acá en Brasil eh, han, han se quedado muy frágeis durante el periodo Lula también, como lo que se pasó en Ecuador, ¿no? muchos se fueron para dentro del Estado, eh, con esto la sociedad civil está eh, solamente en los últimos años aprendiendo, a, reaprendiendo a organizarse eh, desde la sociedad civil eh, porque la mira en, en el estado eh, por un lado ha, ha construido políticas sociales pero por otro eh, ha también desmovilizado los movimientos eh, con esto un cuadro general eh, de la resistencia pero en el plano micro micropolítico, la resistencia es muy complexa porque las corporaciones se van a las casas, se visitan las personas, las familias. Y, y hay por un lado amenazas, por otro lado propuestas de proyectos, de algunos financiamientos y en general se negocia desde situación de poder eh, muy desigual. ¿no? Por ejemplo, pescadores de norte del Espíritu Santo negocian eh, un almuerzo con Shell eh, durante la pandemia, una exploración de, de millones de barris, eh, pero se negocia, el eh, poder de barganha, el poder de negociación es muy barro. Lo, eh, lo que más se fortalece es cuando se articulan las, las lutas conjuntas, eh, no solo de los pescadores, pero las demás lutas anticorporativas. Eh, con esto se fortalece una resistencia eh, más sólida en los territorios. Creo que es este un camino eh, estratégico, ¿no? Gracias. Ay, no se me prendía el micrófono. Muchas gracias, Marcelo. Eh, escuchemos a Andrés. Gracias, Alexandra. Eh, entonces, entonces, claramente eh, lo has mencionado varias veces, el, precisamente pues, la experiencia latinoamericana, lo que ha pasado con eh, los gobiernos progresistas y la llegada pues, de las organizaciones sociales, de muchas personas al, al gobierno, pues es, eh, es algo que, que aquí estamos en este momento enfrentando, ¿no? En, que también tiene un matiz y es cómo... Eh, desde las mismas organizaciones sociales y hoy lo estamos viviendo en Colombia, pues no hay el número adecuado de o, o la cantidad de gente preparada como para asumir esos retos ya en una perspectiva, eh, digamos, de construcción desde el gobierno, porque siempre nos hemos situado, pues, en, en el lugar contrario. Entonces esto es algo nuevo, absolutamente nuevo para Colombia y precisamente en lo que en lo que habría pues muchos riesgos, porque precisamente ese camino hacia, hacia acercarse al gobierno pues eh, debilita las estructuras de las organizaciones sociales y pues todo eh, digamos los, los años de, de construcción y de experiencia pues que tienen que, que han estado depositadas en, en, en estas personas entonces allí pues hay una, un claro riesgo eh, que que, el, que lo que nos sitúa también en perspectiva de lo que de lo que está pasando hoy, que es también muy importante. Estamos a dos meses y medio del, de la llegada al gobierno, insisto en aquello, al gobierno no al poder, del, de, digamos, de, de, un, de una amplia base que, que apoyó pues a, a Gustavo Petro eh, y a Francia Márquez, en la que incluimos a, a organizaciones indígenas, a organizaciones negras, al movimiento ambientalista, eh, digamos, grueso. Entonces allí hay unas, lo que podríamos leer también como unas oportunidades y una disputa específica hoy en aquello que mencionaba anteriormente de cómo en el campo específico petrolero solamente para, para quedarnos en este en este en este en esta área el estamos viendo eh, precisamente esta mm, eh, digamos resistencia extrema. De la, del, digamos, de la institucionalidad del gremio petrolero, de los grupos económicos que, que están eh, siendo pues llevados por la gran prensa a decir que no se pueden eh, hacer cambios profundos en la sociedad, específicamente en, en el tema de hidrocarburos y que, y que digamos, esta, esta intención de, de avanzar por otro camino va a llevar a Colombia a la ruina, pues como, como digamos, eh, dejando ese mensaje allí. Entonces, desde, digamos, esta, esto que ha sido, que como mencionaba anteriormente, eh, digamos, ha sido una victoria de los movimientos eh, ambientalistas sociales en llevar esta eh, digamos, estas perspectivas al programa de gobierno, eh, también implican, implican que esa, digamos, que esa necesidad de defensa también se dé, a partir de la, del fortalecimiento de otras voces y esas otras voces pues están, eh, como decía ahora, algunas llegando al gobierno pero siguen siendo opacadas pues como por la gran prensa. Entonces allí hay una discusión fundamental y es que si, si eh, eh, ahora es importante también mencionarlo en un país que tiene 104 años de, de explotación petrolera, de historia de explotación petrolera en el que por ejemplo el Magdalena Medio, la zona que en la que se pretendía expandir la frontera petrolera eh, eh, a partir de la explotación de yacimientos no convencionales, que hoy siguen en pie, eh, digamos, estos dos proyectos piloto de fracking en, en la misma zona de, del Magdalena Medio, pero que están tratando de ser, mm, digamos, desmontados por, por el actual gobierno. Allí, eh, digamos, está, está, está una lucha y está una mm, discusión y una... Y una construcción que me parece muy interesante y está sobre aquello de cómo sería ese futuro sin hidrocarburos o cómo sería ese futuro eh, que nos imaginamos con, una, con unos hidrocarburos que desde mi perspectiva se tendrán que utilizar en una menor me medida, pero que serán parte de la, digamos, del, del, de la energía que, que utilizaría el, el mundo incluso en el futuro. ¿Cómo entonces entramos a esta discusión? Eh, con estas mismas comunidades de estas mismas organizaciones que nos hemos encontrado en resistencia. Entonces allí están unos puntos importantes de una propuesta de transición hoy que que se orienta a lo territorial afortunadamente y que lleva a estas digamos estos movimientos de resistencia a dar unos pasos digamos distintos que tal vez no estaban tan tan concretos desde la desde la desde la construcción colectiva. El, Resistencias que ustedes conocen muy bien que en Colombia han sido violentadas de manera extrema, pues el, el segundo país en, en términos de las últimas dos décadas con más asesinatos de, de líderes y lideresas ambientales y cómo, y cómo siguen estando estas estructuras presentes en estos lugares eh, y, y precisamente aunque, se haya, aunque estemos hoy en un gobierno nuevo, siguen presionando para que este futuro no cambie. Entonces, entonces es importante, como, como puedo cerrar por ahí, este nuevo escenario, un nuevo escenario en términos de Colombia, yo diría que es un, también un nuevo escenario en términos latinoamericanos, en términos de lo, que, de lo que por lo menos en la parte programática se propone y cómo entonces estos procesos de resistencia están hoy en, un, en, una, en, en gran expectativa, pero sigue operando esa lógica violenta y esa lógica de, de imposición que, que subyace pues, en, en las estructuras de, económicas de, de la élite colombiana que co quiere continuar por el, por el camino que, que hemos, eh, que, en, por el que hemos transitado durante los últimos años. Gracias, Andrés. Sí, efectivamente, eh, creo que ustedes sí. Eh, como dices, están siguiendo el mismo camino que, que se ha seguido en otros países, ¿no? Con esto de la cooptación eh, de, de la gente que ha estado luchando durante mucho tiempo y que cree, eh, o bueno, abre una esperanza en un gobierno progresista eh, que en otros países ya hemos vivido esa, esa desilusión, ¿no? Eh, Aquí, o bueno, en, en, en todos los países lo que se ha dicho es que eh, esto, esta esperanza se plasma en una, en una digamos, apoyo al gobierno de, a nivel de bases, pero también a nivel de la intelectualidad, de la academia, eh, también le apuestan y son los que se incluyen, digamos, a puestos incluso altos dentro del, del gobierno, ¿no? Y que esto... Por ejemplo, nosotros en Ecuador teníamos eh, al principio del gobierno de Rafael Correa, cuando eh, Rafael Correa, um, digamos, aceptó eh, hacerle como una propuesta de gobierno la iniciativa Yasuni ITT, eh, cuando dijo vamos a dejar el petróleo en el subsuelo, bueno, va, puso sus condiciones, pero aceptó eh, una propuesta que era desde el movimiento ambiental, desde el movimiento ecologista, que desde hace mucho tiempo se había estado poniendo. Y claro, él la adoptó, no porque creía en ella, sino porque se dio cuenta que le iba a dar muchos réditos de, de, digamos, de buena imagen internacional, sobre todo, como así fue, todo el mundo le adoraba por todo el discurso ecologista que tenía, y que en el fondo él sabía que no, no lo iba a aplicar, como así lo hizo, eh, después ya fue poniendo todos los pretextos posibles para, ¿no? Entonces, cuando oigo a Andrés que dice que, eh, que también ustedes están eh, emocionados porque algunas propuestas desde la sociedad civil están siendo adoptadas por el gobierno, entonces sí creo que es necesario como mirar las experiencias de otros países en estos, en estos casos, no? No, no, no, no, no, digo para decepcionarse y no, no, no, no, para sino un seguimiento un seguimiento más mucho más contundente, mucho más mucho para que sí se sí y sí y sí lograr presionar de tal manera tal que para que el, el gobierno, eh, aplique, eh, estos, estas propuestas que vienen de la sociedad civil y no, no, se no, solamente no, palabras no, quedó eh, en el tiempo de Correa el... El tema del yasuní ITT, ¿no? Entonces, eso, ese es un tema que hasta, que hasta ahora sigue la compañera que nos está administrando el panel, es una eh, compañera del colectivo Yasunidos que ah, ahora tienen una buena noticia porque por fin se les hizo justicia y la Corte Constitucional declaró que eh, les hicieron fraude cuando presentaron las firmas y no se llegó a la consulta popular. Entonces, bueno, ese es uno, uno de los temas que también queda ahí y que ahora nos está dando esperanza, ¿no? Eh, bueno, eh, pasamos a, a que nos comparta Jorge sobre la situación del movimiento social allá y qué fortaleza tiene como para, para enfrentar lo que nos has dicho en la primera parte. Para más o menos, eh, tener un, un dato... De antes, ¿no? Antes han existido varios procesos de resistencia, principalmente indígena, ¿no? Eh, los indígenas guaraníes del Chaco, huenayec del Chaco, sobre todo, y en su momento también las, los pueblos indígenas de la Amazonía eh, resistieron, ¿no? Resistieron y, y estuvieron en, en, en un gran conflicto, sobre todo con las grandes expresas trans transnacionales. A partir de la ascensión del gobierno del, del Evo, lo que sucede es una igual una reconfiguración del movimiento social, ¿no? porque muchos confiaron en que en que la llegada al gobierno de un presidente de extracción popular, apoyado mayoritariamente por por las organizaciones, tendría uh, reciprocidad, de una reciprocidad con las mismas comunidades y organizaciones. Y lo que ha sucedido en este tiempo a diferencia del anterior, en el anterior era la transnacional la que socavaba, eh, penetraba, dividía las organizaciones y así ha, ha, ha logrado um, quebrar muchos procesos de resistencia. Uno de los más emblemáticos que tenemos en Bolivia era, es justamente a la Repsol, ¿no? eh, que terminó dividiendo a gran parte del, del pueblo guaraní. ¿no? Eh, lo dividió en... Hizo un trabajo de mucho tiempo, un trabajo de años para hacer esto En el momento actual lo que sucede es que el, el gobierno se suma en, en, en este proceso de división. Las grandes organizaciones indígenas campesinas en Bolivia tienen dos o tres fracturas. ¿no? Eh, obviamente una de las fracturas está reconocida por el, por el gobierno, por el Estado. ¿no? Y bueno, las otras... Eh, hay hay, hay de todo entonces lo que ha sucedido es que esta fractura, estas fracturas estas múltiples fracturas desde las grandes organizaciones hasta los pequeños sindicatos uh, tiene un efecto y tiene un impacto justamente para facilitar eh, el el ingreso de los proyectos exploratorios extractivos con ejemplos prácticos la consulta la hacen con la asociación que es reconocida o con el sindicato o con, ...o con la confederación eh, que está reconocida por el, por el gobierno. Es decir, eh, el, esta fractura ha servido para eso, para legitimar, para permitir que, eh, que estos procesos, a, aún con toda la perversión que tienen, como lo comentaba en la anterior intervención, una consulta totalmente be, eh, eh, alterada, ¿no? eh, ilegal con todo un marco jurídico a favor de las empresas, etcétera, aún así lo que se hace es que el, el, el, el proceso, ni siquiera el proceso, no, no, no tengo palabra para describirlo, eh, este acto de consulta fallida o trucha, se hace con el, con el sector que, es a, que está a favor, ¿no? o que está reconocido por, por, por el gobierno. Entonces, y eso se repite en todos los procesos exploratorios, en todos los proyectos que hay en, en el país. En el caso de Tariquía son, sobre todo, organizaciones campesinas, no son indígenas. Entonces tienen otro, otra forma de, de, de, de estructura, otras, otro tipo de jerarquías eh, a nivel nacional y también en, en territorial. ¿no? Y lo mismo, ¿no? han sucedido intencionalmente muchas fracturas a, alrededor de Tariquía que han eh, fraccionado gran parte de, de la organización campesina y que traslada el problema de la exploración al, al problema eh, cotidiano, ¿no? Eh, de la convivencia eh, familiar, incluso, ¿no? Vecinal en las comunidades, ¿no? Los de a favor, los de en contra. Antes estaban todos en contra, ¿no? Pero el Estado ha trabajado y la empresa ha trabajado durante todos estos años para ir generando fracturas. Obviamente la resistencia sigue, tiene mucho apoyo de, de otras comunidades, está muy firme, pero ya se nota evidentemente que que, que la intervención de las empresas y el Estado eh, han tenido su efecto. Y como esto esto se traslada también actualmente, como les decía, hay una ampliación de los proyectos, no un crecimiento de, de los proyectos, se traslada también a otras zonas que que están teniendo este tipo de, de, de experiencias, ¿no? Recientemente, por ejemplo, se han entregado contratos en territorio de Buenayec, ¿no? Y los Buenayec son un pueblo que es nómada aquí en, aquí en Bolivia, viven del, de la pesca del Pilcomayo, y solamente han, han, en todo su territorio han plantado nuevos contratos petroleros de toda esta oleada, ¿no? Y se viene la consulta, entonces... Eh, estamos atentos a esto no en, en, y sobre todo en, en ver cómo se va a enfrentar esta esta nueva esta nueva avanzada no eh, que se está dando y cómo apoyar también los procesos de resistencia Bueno, muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente, la situación que tú estás narrando también eh, se relaciona con lo que ya se ha dicho, ¿no? O sea, con sus particularidades en cada, en cada uno de los países, pero estamos eh, atravesando por las mismas situaciones. Eh, a ver, eh, estamos con el tiempo. Eh, bien, digamos, pero eh, por pedido de Andrés, que tiene que retirarse a las 10. Eh, que les propongo intentar eh, terminar a las 10 este este panel eh, ahora me gustaría como dar paso a ver si hay preguntas de las personas que están participando que están conectadas que nos avisen si tienen alguna pregunta que levanten la mano ahí en el, en el botoncito para que Antonella les dé la que les abra la posibilidad del micrófono y eh, para hacer alguna pregunta o algún comentario breve y después haríamos un cierre muy, muy corto de cada uno de los participantes, enfocando principalmente a qué hacer desde la red ante esto, ante esta, este panorama que hemos eh, conversado, que hemos compartido el día de hoy. Eh, ¿Qué nos nace? ¿Qué, no, qué sentimos que podría eh, hacer la red OIWASH Latinoamérica ante esto? No sé, alguna idea que surja de toda esta discusión. Pero eso después. Primero no sé si puede, si alguien de los que están eh, participando eh, quiere hacer algún comentario, alguna con pregunta, eh, sí, podrían sí. ahora. Eh, si alguna persona quiere intervenir, por favor nos escribe al chat eh, para poder eh, sí. activarles el micrófono. Parece que no. Bueno, si no hay preguntas, eso significa que todo quedó muy claro. Entonces, eh, nuevamente empezaríamos con, con Marcelo para ya hacer un cierre, Marcelo, eh, viendo todo este panorama que hemos discutido hoy, que hemos compartido, no hemos discutido mucho, pero más bien hemos compartido, hemos dialogado. Eh, eh, ¿Cuál crees tú que podría ser la, como si tienes alguna idea de que desde la red Oilwatch se podría implementar en esto alguna cuestión? Esta es una red sur-sur, eh, ¿no? Entonces estamos eh, viendo cómo, no sé, de pronto eh, se ha hablado de, de algunas cosas similares. Eh, en Por ejemplo, eh, las empresas petroleras casi son las mismas, decían, ustedes ya les conocen, las mismas empresas que están en todo lado, eso ya se ha intentado incluso hablar en alguna eh, ocasión antes dentro de Oilwatch sobre posibilidades de hacer eh, intercambios que… Eh, fortalezcan las luchas contra empresas determinadas que están en varios países, ¿no? Y creo que sí se ha dado algún momento, hicimos un, un evento de mujeres afectadas de Chevron, estuvo de Brasil, estuvo de Argentina, estuvieron de Colombia y estuvieron de Ecuador y fue en Ecuador en donde se reunieron las mujeres afectadas de Chevron y hicieron eh, ahí un varias actividades, Toxitours, hicieron eh, taller, hicieron eh, conversaciones con el Procurador General del Estado, hicieron una, una protesta de batucada en, en las calles, hicieron, bueno, varias cosas se hizo en ese, en ese intercambio y se hizo un manifiesto ¿no? desde las mujeres frente a esta empresa. Eh, como de pronto dar seguimiento a lo que se ha hecho eh, no solamente eh, como eje las empresas, sino también, por ejemplo, hay, hay esta, esto que están, están trabajando, me parece que Colombia con Argentina sobre el fracking, eh, o lo de los no, con, no convencionales, ¿no? Donde también entra eh, Brasil. Entonces, eso ya se está dando como red, lo, lo estamos trabajando, pero de pronto en esta, nuevo, en esta nueva coyuntura, en esta nueva ola de, ola de gobiernos progresistas, eh, ¿Se puede dar como un fortalecer estos trabajos, dar una continuidad o hay alguna otra idea? No sé. Eso me gustaría que, como cierre brevemente, podríamos. Tenemos, uh, a ver, tenemos 17 minutos ya para cerrar a las 10 para que pueda eh, Andrés eh, retirarse a su otro evento. Eh, Marcelo, por favor. Bien, bien muy bien, Alexandra. Eh, bien. Eh, creo que en la red de tenemos eh, muy diversidad ¿no? de, de, de acciones, de estrategias en cada país en su momento histórico eh, específico, pero claro hay, hay muchas eh, afinidades, ¿no? son las mismas corporaciones internacionales, eh, son los mismos métodos de, de extracción, de transporte son las mismas las formas de consulta eh, y creo que estamos eh, comprendiendo mejor eh, cómo se cómo se avanza esta nueva frontera de, de exploración de, de petróleo y gas en nuestros países y por un lado hemos eh, construido relaciones eh, bilaterales trilaterales entre países o entre procesos eh, específicos por ejemplo puertos por ejemplo, el Caribe, por ejemplo, el Atlántico Sur, la Amazonía, hay subgrupos en la red de OIOT muy fuertes en cada una de esas partes o temas, ¿no? Eh, pero creo que hay también un horizonte estratégico para além eh, por un lado, el la, la, la, enfrentamiento de la expansión, ¿no? En los territorios. Pero por otro lado, también hay muy, mucha articulación, eh, algún acúmulo sobre eh, los horizontes de la transición eh, y de los modos de vida, ¿no? los horizontes de transición y la transición para el, un horizonte post petrolero, Tenemos algún, alguna experiencia en la red que se muestra como horizonte también de abertura y conocimiento para las sociedades pre quanto eh, porque uno de los momentos estratégicos de la industria petrolera es destruir la memoria, la memoria de que era posible vivir sobre otras perspectivas, sobre otras relaciones, que era posible construir relaciones con la naturaleza y, con, y entre las sociedades y entre las las personas de otra forma, ¿no? Esta memoria es muy estratégica eh, para que podamos tener un substrato de, de ficción, ¿no? Porque el mundo postpetrolero tiene que reaprender las técnicas, los modos de vivir, eh, porque no será dentro de un horizonte eh, capitalista del modelo... Eh, acelerado de producción de mercadorias y consumo, no será dentro de esto que vamos a construir un, una transición eh, energética, no solamente energética, pero de, de modo de vivir. Y creo que hoy Watch, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en toda parte, eh, está directamente envolvida, no apenas en los conflictos de los grupos locales eh, con las luchas locales de resistencia pero también está atenta y también eh, es una red que watch, que monitora también la historia y la memoria y los otros modos de vivir eh, de ahí encuentra su riqueza también de, de construcción eh, de alternativas de futuro ¿no? gracias. Muchas gracias Marcelo eh, Andrés por favor Gracias Alexandra, gracias Marcelo. Entonces, eh, sí, pues eh, la perspectiva de hoy, lo pues, que siempre mmm, digamos que, que se ha construido desde la vanguardia, eh, me parece que, que, que continúa, pues y soy eh, digamos más válida que nunca en este en el actual contexto histórico y allí está pues precisamente este trabajo que, que hacemos alrededor de de lo que son las transiciones, como llamamos pues las transiciones en plural desde SENSAT y de allí las, la transición energética que es una de esas transiciones. Y en medio de la transición energética pues necesariamente la, la digamos el, el aspecto fundamental que, que es el de dejar las, los combustibles fósiles en el subsuelo y en ese sentido digamos que que esa perspectiva de construcción y discusión colectiva, eh, insisto, con, a partir de, de, esa, de la importante experiencia de Oilwatch, eh, me parece que nos parece que debe pasar por, esta, eh, por digamos, ejercicios de concreción eh, que lleven el eslogan el y que incorporen digamos, toda nuestra experiencia en, en los trabajos de resistencias con comunidades a, hacia ese camino de lo que significaría la la vida y la, y la construcción de esas posibilidades en unas sociedades pospetroleras, entonces allí pues el, eh, digamos esos ejercicios concretos como, como hoy lo estamos haciendo, en, como, como se abre la perspectiva y lo, y lo estamos trabajando desde SENSAT eh, en el caso colombiano pues, es, pues digamos es un, es un camino muy importante porque abre unas discusiones nuevas, unas discusiones que, que tal vez no hemos tenido y, y son esas discusiones al, alrededor de de cómo entonces eh, se podría imaginar esa, es, esas nuevas sociedades y cuál sería, por ejemplo, una discusión que, que, que no tenemos y que me parece pues muy importante dar y es que eh, son cuáles serían esos usos imprescindibles de los hidrocarburos en términos de lo que sería una matriz energética de este tipo y si hay unos usos imprescindibles de los hidrocarburos para el mantenimiento de algunas condiciones sociales pues entonces cómo se, digamos, se, se podrían llegar a a, a discutir con las comunidades que, que podrían ser afectadas ante estas perspectivas, por la existencia o no de, esa, de, de esas posibilidades de, de una explotación en unos, en unos términos mínimos. Entonces digamos que, que toda esta concreción empieza a abrirnos unos, unos caminos de exploración muy distintos. En el, si, si nos miramos pues el caso colombiano de un país que hoy depende de un 40% de las exportaciones de, de los hidrocarburos, y que entonces plantea una moratoria y una moratoria que necesariamente tiene que generar un impulso a unas actividades productivas diferentes, pues entonces allí cómo nosotros comenzamos a elaborar alrededor de eso que sería una nueva perspectiva y, ten, y cómo entonces también podemos darle este nuevo um, camino recorrido ya por la, por la experiencia Yasuni como, como bien mencionabas antes de lo que serían estas, estas reivindicaciones de justicia climática, de deuda ecológica de cómo entonces eh, necesariamente para emprender un camino de estos tendríamos que, que buscar un, unos caminos de, también de recuperación y de, y de digamos de, de, de nuevas perspectivas de, para afrontar esta, estas deudas, entonces eh, digamos que en el que, el, que abordar el tema de las sociedades pospetroleras y hacerlo de manera conjunta me parece que es el que es ese camino que integra lo que lo que Oil Watch, eh, siempre ha estado siempre ha estado digamos tratando de hacer en el, en el sentido de cómo de cómo se mantiene en estos en estos frentes de resistencia y cómo también propone el esas esos esas perspectivas de futuro en un, en un mundo en el que es absolutamente obligatorio dejar la mayor parte de, las, de, de los combustibles fósiles enterrados en medio de esta crisis sistémica pues, que, que nos está llevando al lugar en el que nos lleva. Entonces, me sigue pareciendo que, que allí este, este papel de hoy y estas perspectivas que se abren son, son de la mayor importancia. Muchas gracias, Andrés. Eh, Jorge el cierre. Bueno, muchas, muchas gracias. Eh, yo creo, eh, coincido con mucho que lo que Marcelo y Andrés, hay un largo camino ¿no? y que hay mucha experiencia, mucha riqueza en esto eh, y mucho intercambio. ¿no? Y yo creo que el intercambio de estas experiencias, de, de, de toda la eh, de todo lo que hemos vivido en, en, en estos años es muy importante ¿no? y entender los procesos de resistencia desde lo local, entenderlo en la región y, y también por, la, por compartir los, los, los mismos tipos de problemas, ya sea el fracking, el offshore, ya sea el tema de áreas protegidas, hace que eh, existan polos de, en los que se pueda fortalecer, ¿no? Uh, mucha de la intervención del trabajo que oceló el Oil Watch. Y creo que una de las apuestas, y como lo han dicho Marcelo y Andrés, es eh, no, en realidad no es una apuesta, es en realidad una urgente, una necesidad, es el trabajo local, no, eh, y la información, las organizaciones con las comunidades, con los territorios. Pero hay algo también que quiero mencionar, que creo que es urgente eh, no perderle el, el de vista. Hace ocho Meses que, que están un poco más, un poco menos, que, que ha habido una reconfiguración económica global o está existiendo una reconfiguración económica eh, y está cambiando mucho el tema de las, de las rutas, las de, ha agudizado el tema de la crisis energética, el tema de la producción energética, de los mercados. De, de hidrocarburos, de la producción de hidrocarburos, ha sobreexcitado el tema del fracking en Estados Unidos, ha desplazado la agenda climática en varios países. ¿no? Estamos en un contexto difícil y que nos va a, nos va a afectar ¿no? y, va, y va a justificar todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora en términos de, de profundización de los países. Justamente por todo este recambio geopolítico ¿no? y por toda esta reconfiguración y que va a profundizar y va a ser el tema de climático, no tanto en las políticas y agenda, que ya lo hemos visto, no el gas ahora es un recurso verde para, para Europa, eh, están alimentando su mercado de fracking, de gas, de hidrocarburos por Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, la cuestión geopolítica empieza por, por, también por un tema de hidrocarburos, lo, lo del Nord Stream 2 en, entre Rusia y Alemania no era casual. Y bueno, hay muchos elementos que están reconfigurando el escenario ahora y que el Oil Watch tiene la capacidad de enfrentarlos ¿no? en términos desde de, de su trabajo territorial y que no tenemos que perderlos de vista. Eso es lo que quería decir, Alexandra. Muchas gracias, todos y a todas. Muchas gracias, Jorge. Entonces, bueno, para terminar, eh, creo que las últimas palabras que han dicho eh, coinciden en, en lo que siempre hemos estado poniéndonos como objetivo, ¿no? Eh, eh, la necesidad de construir este mundo post-petrolero, que dice Marcelo, tiene eh, que ser reaprendiendo las formas de vida anteriores en donde se demostró que sí era posible vivir sin destruir la naturaleza, porque así se vivió durante muchísimos años y que, eh, que más bien... Eh, el, el, la civilización petrolera no es tan tan antigua como nos imaginamos si es que nos podemos saber la historia entonces que si es posible recuperar todas esas formas de vida esas tecnologías que se utilizaban antes y que eran más amigables digamos era, que eran amigables con la naturaleza eh, es, es otra otra eh, cosa común, lo de las transiciones, que nos dice Andrés, que se están trabajando principalmente en Colombia, en donde se están incorporando experiencias, eh, discusiones nuevas, eh, y que se están imaginando nuevas discusiones y usos, donde se toma en cuenta eh, cosas como las moratorias, pero cómo hacer esas moratorias, eh, la justicia climática, cómo uno de los eh, argumentos, y también eh, la deuda ecológica, ¿no? O sea, cómo eh, lograr el reconocimiento de esa deuda, pero además también recuperar eso, ¿no? Recuperar a los que nos deben, tienen que pagarnos. Entonces, eh, eh, todas estas cosas que se puedan ir eh, vinculando en el posterior trabajo de Oilwatch, Watch, eh, toda esta experiencia que nos dice... Jorge, que tenemos que entender estos procesos desde lo local, que eso es importante, desde el, el trabajo territorial, que es urgente este trabajo territorial local, eh, y en, sobre todo para enfrentar esta este nueva, ¿cómo le llama, una nueva reconfiguración económica global, ¿no? que todos estamos presenciando. Entonces creo que eh, este panel, eh, nos, eh, la idea es que nos dé fuerza para hacer todo esto, para continuar, porque lo estamos haciendo, estamos trabajando, pero para continuar como para recoger eh, más energía, refortalecernos re, re, en todo este trabajo. Les agradezco muchísimo a todos, a todas, que se han conectado aquí y bueno, nos despedimos porque justo está la hora. Gracias y hasta luego para una próxima. Y nos vemos en, en la asamblea, ¿no? Muchas <ríe> gracias. Chao, chao, un gusto. Chao, chao. Abrazo.